Comenzaremos definiendo que el pensamiento computacional, intentando sintetizar mucho. Podemos decir que es una manera de enfocar los problemas para que estos puedan ser resueltos por un ordenador. Imagina por un momento que tienes que asegurarte de que una persona mayor tome su medicina a diario. ¿Dejaría unas instrucciones diciendo qué medicina toca tomar en cada momento del día? ¿Cómo serían esas instrucciones? ¿Te las puedes imaginar? Pausa un minuto este vídeo y piensa en cómo serían esas instrucciones. Ahora déjame apostar, si has podido imaginar unas instrucciones concretas es porque también imaginaste la persona que debía leerlas. Solo así puedes saber si es mejor un dibujo o un texto, si las letras deben ser grandes o pequeñas, si tienes que indicar también el color o el tamaño de la pastilla. Si no has podido imaginar esas instrucciones es porque tu respuesta fue depende, es decir, porque no imaginaste un destinatario concreto. Así, el pensamiento computacional es la manera en la que enfocamos cómo un ordenador debe resolver un problema y preparamos mentalmente las instrucciones para que el ordenador lo haga. Pero debemos estudiar cuál es la mejor manera de comunicarnos con el ordenador para indicarle cómo se resuelve el problema. Por una parte, debemos empatizar con su manera de razonar, que no es la misma que la de una persona. Por otra, debemos hablar su idioma Qué es lo que denominamos un lenguaje de programación. Cuando sepamos qué debe hacer el ordenador para resolver el problema y sepamos contarle al ordenador cómo hacerlo, escribiremos un programa, que es una lista de instrucciones. Con esas instrucciones ya él será capaz de ayudarnos. En resumen, el pensamiento computacional es la manera en la que buscamos subcontratar al ordenador la resolución de un problema. Cuando pienses en el problema no lo debe intentar resolver tú, sino mirarlo desde lejos, analizando cómo decirle a alguien, que será el ordenador, cómo tiene que resolverlo.